Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog. Yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar con la persona que te gusta. A continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar que la persona que te gusta te abraza Te indica que debes tener cierto cuidado porque no es sinónimo de buenos augurios Al contrario, un abrazo en sueños puede tener una interpretación bastante negativa Si te encuentras sonriendo al abrazar a la persona que te gusta Te alerta a que esa persona no es para ti Pues esto anuncia próximas discusiones, infidelidades o que esa persona ha cometido algún error Si por el contrario estás llorando mientras que el chico o la chica que tanto te gusta te abraza, el significado es positivo, pues nos dice que esa persona estará ahí para todo lo que necesites. Soñar que hablas con la persona que te gusta. Indica que hay algo en tu subconsciente que tienes que expresar, quizá hay un pensamiento que no te está dejando tranquilo, como puede ser el hecho de que te guste esa persona y aún no se lo hayas hecho saber, porque no eres capaz de hablar con esa persona. Soñar que la persona que te gusta se te declara, este sueño no es premonitorio, lo que te quiere decir este sueño es que tu subconsciente te habla a que aproveches la magia y la energía del amor para ser feliz, para sonreír a tus seres queridos y para alegrarte de vivir con o sin esa persona, con o sin declaración de por medio. Soñar que tienes una cita con la persona que te gusta Este sueño tampoco es premonitorio y va más allá del plano del amor Y dependiendo de la emoción que se refleje en tu sueño tendrá un significado Por ejemplo, si reflejas mucha ilusión al tener esa cita en el sueño Podría indicar que tu subconsciente te está hablando sobre la necesidad de tener nuevas ilusiones Ya sea en el trabajo o en el terreno amoroso Y también puede que te esté diciendo que necesitas renovarte y empezar algo desde cero Soñar que besas a la persona que te gusta Si el beso que te ha dado la persona que te gusta en tus sueños no te ha gustado, puede indicar que tienes miedo a las relaciones sociales en general. Si la persona que te gusta te besa mientras duermes, habla del deseo que tienes hacia esa persona y de lo mucho que quieres atreverte a hacer cosas nuevas. Soñar que la persona que te gusta te rechaza, este sueño te está advirtiendo de algunos problemas que están por asomarse en tu vida y que no tienen nada que ver con el amor, quizá problemas de autoestima, de inseguridad, de baja tolerancia a la frustración o pensamientos de que no eres lo suficiente bueno para que alguien te quiera, entre otros pensamientos que te pueden sabotear. Soñar que la persona que te gusta se va con otra persona. Habla de inseguridades, porque te sientes inseguro de ti mismo, tu autoestima no es buena y además tienes miedo de perder a esa persona. Lo recomendable es que realices una introspección y analices qué es eso que te está haciendo preocuparte, si es esa persona o quizá hay algo más. Soñar que bailes con la persona que te gusta, augura buenos presagios pues te puede indicar que te encuentras en un momento muy bueno de tu vida, tanto en el plano personal como en el amoroso y que tienes el deseo de tener una vida juntos y feliz y de que esa persona se convierta en alguien importante, pero si en el sueño durante el baile te caes o te tropiezas, el sueño te indica que tienes que rebajar un poquito tu orgullo o tu ego. Soñar que la persona que te gusta tiene un accidente Indica que estás pasando por alguna preocupación que tiene que ver con esa persona que tanto te gusta Pues un accidente hace referencia a frenar, pausar o de impedimento para continuar con la vida Y puede que a ti te preocupe que la persona que te gusta se quede estancada en algún punto de su vida Y bueno, hasta aquí el video de hoy Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario